Estoy segura de que dentro de nuestros oyentes hay muchos seguidores Saigeist. Hoy estamos con Rafael Villacreses. Él es una persona supremamente joven. La he visto por ahí en alguna reunión. Lo he visto, lo he visto a esta persona en alguna reunión de Psygeist. Bienvenido, Rafael. Gracias por atender nuestro llamado. Y sí, vamos eh, a empezar por el principio, porque pues nosotras sí. tenemos ya bastante referencia de lo que es el grupo Psygeist. Pero hagamos de cuenta Hagamos de cuenta que vamos recién a definir qué es este grupo Saiga y, sobre todo, cómo se ha insertado en el Ecuador este grupo. Bienvenido. Gracias, eh, buenos días a todos. Y, y sí, somos parte de este grupo Saiga Ecuador. Eh, es un grupo activista, no político, eh, no buscamos lucro ni nada de eso, solo somos jóvenes millones de jóvenes adultos eh, conscientes del, del momento en que nos encontramos en, en, en la graves problemas cruz, hija, sí. en que nos encontramos okay pero tú dices que no son políticos sin embargo no a mí me parece políticos. que no sé vamos ahí hablemos al respecto para a mí el hecho de generar conciencia de analizar lo que está pasando en el, en el país en el mundo etcétera ya es un, un acto político ¿No lo conciben así ustedes o, o cómo? No, nosotros abogamos más por, por la ciencia, ya. el método científico a la, a la sociedad. Entonces no nos parece que los problemas se pueden solucionar, solucionar de una forma política. Ya. Entonces queremos aplicar el método científico a la sociedad, porque nuestros problemas son técnicos, no políticos. Eso sería. A ver, ya. Yo, yo quiero escuchar algo más sobre ese método científico aplicado a nuestra realidad, por ejemplo. Perfecto. La ciencia, la ciencia es la herramienta que ha evolucionado durante siglos y mucho más, que es la que nos ha llegado, nos ha dado todo lo que tenemos actual. Es la herramienta eh, que nos ha dado la mayor cercanía a la verdad, a la, a la razón. Uh -huh. Y el método científico es la forma. Es, el, es la forma de, de llegar a esa verdad, a través de la comprobación, eh, la ciencia evoluciona constantemente, no es dogmática, no, es, no está paralizada con, una, con un solo fundamento, con una sola verdad, no, cambia, evoluciona y, y necesita pruebas para eso es el método científico entonces ahora comprobamos eh, sabemos que existen tanta maravilla, tantas nuevas tecnologías pero estamos, estamos eh, atrapados en el sistema monetario en el lucro, en el negocio en, el, en los combustibles fósiles que no nos dejan avanzar por Dios, hay tantas eh, nuevas alternativas energéticas, Gracias. solar eólica, geotérmica hay muchas más, pero lamentablemente la política, el sistema monetario, los negocios paralizan, claro. paralizan. Entonces, este grupo Saiget, y no, y no solo es el grupo, sino es la forma nueva de, de pensar de, de mucha gente en el mundo que está preocupada de, del movimiento científico en el mundo. Entonces, eh, vemos que toda nuestra civilización está yendo a un toque grave con los daños de la naturaleza. No quiero ser ni positivo ni negativo. No, quisiera ser Recordemos que Zeitgeist significa espíritu del tiempo. Es una palabra de alemán. Y justamente eh, desde su nombre, espíritu del tiempo, nos está convocando a hacer una revisión, ¿cierto? corresponde de lo que le corresponde al ser humano como responsabilidad y como actitud para seguir el camino en esta difícil encrucijada como ya dijimos en la que nos hallamos como civilización bueno, hay películas que ustedes eh, están tendiendo siempre a difundir están trabajando siempre para su difusión y la primera película que he oído de ustedes la verdad me impresionó aparte de hablar de eh, de estos temas que tú ya acabas de mencionar, también eh, nos hablaba desde el manejo que hacen las religiones para llevar, digamos, a los seres humanos eh, un poco con los ojos tapados, ¿no? A, la, a, a, a su verdadera función, y su verdadera responsabilidad con el planeta Tierra. Cuéntanos del origen de estos videos, de estas películas, quién los produce. Ustedes eh, eh, Cuánto tiempo llevan difundiéndolos Cómo se puede hacer para conseguirlo En las personas que no lo han visto Hablamos de estas películas Ya yeah. todo, todo empezó porque Vemos, somos personas Que observamos A la sociedad y vemos que hay muchos problemas Y cualquier persona Con un poquito de cordura no Ve que hay muchos problemas uh -huh. eh, Pero en especial eh, Se llama Peter Joseph es, es un activista el director, el películas. Él empezó con esto en el año 98. Peter ¿sí? Joseph es nacido bien, ¿perdón? en el año 98. Oh, okay. Perfecto, para ir aclarando. Él, él se dio cuenta, como millones de personas, que algo anda mal. Uh -huh. ando, a, algo anda mal en el mundo. Hay muchos problemas. Y realizó esta película solo de una manera artesanal, uh -huh. pero nunca pensó que iba a impactar tanto a la gente. Es impresionante. La primera, la que comienza hablando de religión, sí, es, sí, es impresionante. Pero no debe ser solamente no habrá también un grupo, también otras. No, yo, pero producción, es que justamente ahí, es que la primera es muy etcétera. artesanal sí. Es muy personal eh, De, de este, Peter Joseph sí. Pero más adelante Justamente se empieza a notar Que detrás hay sí. un equipo de producción Esta primera nos sorprendió sí. Desde una cuestión muy artesanal que surgió de él Y como pues, se le juntó tanta gente Pues tocó seguir el uno eh, Un poco más ya fortificada <risa> El equipo fortificado Él publicó la en internet sí. y nunca se imaginó que iba a recibir millones y millones de, de personas que le iban a preguntar ¿qué hacemos? ¿Qué qué hacemos? Entonces ni él mismo sabía. Entonces llegó un gran hombre que se llama John Fresco, es un científico, un arquitecto, es un hombre de ciencia. Y le dio un libro a él. que le inspiró? Eh, se llama Lo mejor que el dinero no puede comprar. Es, es un libro hermoso. Que me lo he dado varias veces. Entonces, él explica, él tiene esta idea de, aunque suena un poco difícil, utópico, como usted me decía, no es utópico, no existen utopía, es. Eh, es una nueva civilización, prácticamente es una nueva civilización, que no utiliza dinero, no utiliza sistema monetario, no utiliza política. Yo sé que es muy difícil para la gente encima de esto. Este tipo está en esta gente está en lo que no me imagino que dicen, pero eso es normal. Verás, para que, es que... vayamos aclarando un poquito lo del término política, porque justo aquí ya también un hay nos está escribiendo en referencia a esto. Dice, ay, mira, ya lo sé, re, qué Burrita, pero bueno, básicamente lo que se plantea es: o sea, el, el hecho de tomar una decisión ya es política, lo que tú decías una ¿no? Entonces, yo creo es que, es que tenemos que <ríe> hacer un poquito de diferenciación entre lo que es esta política partidista, ¿cierto?, que quiere llegar al poder eh, desde las urnas o como sea, bueno, entre otras tenemos que conversar un ratito más adelante sobre lo que está pasando en Paraguay. El caso es que esa política es la que ustedes no aceptan porque esa política es la que nos tiene como nos tiene. Exacto. Pues es, una, es una actividad humana muy cuestionable. Porque es una forma de querer avanzar el poder eh, de formas muy mentirosas, sí. ya lo sabemos. Y, y Rafael también hacía mención y, y quería dar un corte para que desarrolles la idea: que las soluciones no, no son tampoco políticas, sino que las soluciones vienen de la ciencia. Y yo me pregunto: entonces, si uno no utiliza ahora, por ejemplo, alternativas al petróleo o otro tipo de tecnologías, porque existe una decisión política de no hacerlo. Bueno, por lo tanto, o sea, no puedes. Tampoco desligar o deslindar de esa manera lo, lo político, ¿no? Porque está cruzándolo todo. Pero entonces sí. me temo que, realmente, en el fondo estamos hablando de lo mismo. Entonces, no decimos sí, sí, es? de esta conversación lo que es el tema politiquería, pero sí ponemos, tal vez, en esa actitud de ciudadano que nos correspondería tomar una decisión de polis, de ciudad. Okay, Vamos por ahí, porque el oyente estaba cuestionando. Sí, a hacer. Esa parte, ¿no? Bueno, este um, hombre, Peter Joseph, lanza esta primera película, le va súper bien, la coloca en el internet, todo el mundo empieza a observarla, ¿y qué pasa para el Abandon, que es la segunda película? Eh, como les decía, ahí llega eh, a todo el fresco él, él vio, y, y le entrega un libro a, a Peter, y, y él lo lee, y es ahí entra la situación. Ahí es lo Okay, okay. más Adendum. Adendum es como un anexo cierto, Que se le hace a la anterior Y últimamente La final que se ha sacado A la luz es eh, la película de Moving Forward, como Movimiento hacia adelante, Movimiento hacia adelante. Sí, sí. Y es impresionante porque ahí sí, realmente ya hay oh, un gracias. dinero eh, muy bien invertido en esa película. Sí. Hay un equipo grande de producción. Y yo me quería meter un poquito en ese tema eh, para preguntarte, ¿quién está ayudándoles a producir esas películas? A Peter Joseph y a de movimientos hacia de lo que yo sé un poco en este tema, yeah. es que con, con donaciones, donaciones se maneja así, se maneja en contra o sea, en contra de mujeres, y más por donaciones. Yeah. O sea que también con ayu ayuda de gente que por ejemplo, oh, exacto, y todo les ayuda. Así o sea, que podríamos estar comenzando de que a través del mundo, a lo largo del mundo, hay muchísimos lugares que son. Sí, esto. sí. De lo que yo sabía es que más de 60 millones de personas desvivieron de una película. Eso significa y el segundo de la película. Claro, o si sea, millones de personas. Supongamos que cada persona se ponga un dolarito, por suponer algo, ya hay plata para hacer más materiales. <risa> O entonces sea, el, el dinero, ustedes saben que siempre lleva desconfianza, males entendidos. Entonces lo que queremos hacer más es a través de la cooperación, okay. de la ayuda. En vez de dinero necesitaríamos gente profesional que okay. nos okay. ayude, que nos okay. colaboren. Eso, eso es claro, mucho más importante. Atrás dinero Sí. Ya perfecto. Bueno, nos... Muy interesantes con Rafael Villacreses, él es parte del grupo Sidegeist Ecuador y me parece clave Rafael que sigas así en tu discurso que estabas hablando en off en referencia a, a, a por ejemplo este esta situación que se estaba en Europa y cómo este sistema que se basaba en el flujo de dinero pues está al borde de la finalización, al borde de la, de qué sé yo, ruptura, se va a quebrar por algún punto y ya no va a dar más. Hablemos, con, cuéntanos. Yeah, en primer lugar, eh, lamentablemente es la realidad, ¿no? A mí, para mi forma de pensar no deseo que, que ocurra eso, que quiebre el sistema, que millones de personas se vayan... A la, a la quiebra, al desempleo a morirse de nombre, pero lamentablemente eso va eso a eso vamos, porque porque nos damos cuenta cuál es el estado de la tecnología, eso le estaba conversando el mm -hmm. nivel de, de mecanización de robótica que existe ahora, les explicaba cómo en Europa, en las grandes empresas, fue lucro, eso es normal ¿no? es su, su principal motivación para las grandes empresas y la mayoría de las empresas es el, el dinero mm -hmm. no les importa a las personas el pues, nada bueno, y ahí frente a eso, ¿qué propones, guys Ya, eh, solo quiero terminar esto. Okay. Entonces, las empresas están mecanizando a un nivel nunca antes visto. Uh -huh. Prácticamente las empresas, eh, las que producen vehículos, computadoras, cualquier bien, están produciendo en fábricas que prácticamente el ser humano es, bien, No, no se, acá, se, se está acabando el trabajo... Eh, el trabajo que hemos detenido durante siglos, eh, las máquinas nos están sustituyendo. Eh, en las empresas solo están quedando los programadores, supervisores y nada más. Las máquinas lo van a hacer todo. Lo, lo están haciendo actualmente ahora todo. Entonces, como tú me decías, como nosotros en, abogamos por, por, por otro sistema. Es otro sistema. No es el mejor, pero sí es mucho mejor al actual. Entonces, en donde... La mayoría de gente tenga todo lo que necesite sin dinero, sin dinero. Entonces ahí también viene un, una gran, muchas grandes preguntas. Entonces la gente dirá, ¿y qué, qué va a hacer la gente? Que ya, ya no va a trabajar, entonces nos vamos a dedicar a, a engordarnos, a ver TV y no hacer nada. Y eso es totalmente falso el dinero, el trabajo a través del dinero motiva a la gente pero la gente en realidad no quiere dinero la, la gente quiere lo que a través del dinero compra claro, quiere un nivel de bienestar okay. exacto ¿y cómo proponen llegar hasta esa etapa? porque claro, o sea, tú me dices no utilizar dinero, pero o sea ¿cómo llegas finalmente a eso? ¿hay tal vez como más claras otro tipo de propuestas que, que tengan sí. ustedes? Eh, Prácticamente, eh, no esperamos que exista este, que, que se dé este colapso, pero es innegable, va a pasar. Entonces, cuando la mayoría de gente va a perder sus trabajos, va a perder sus casas, las hipotecas, su vehículo, se va, va, va a salir a las calles. ¿Cómo ya? ¿Qué está pasando claro, con en los Europa, en Grecia, en Nueva York, ocupa Wall Street? Entonces, ahí va a quebrar el sistema. Entonces, ahí es cuando se puede presentar una alternativa, porque solamente quejarse y decir, no, esto está mal, no, no, no te lleva a ningún lado. Pero proponer algo, proponer una solución, eso es mucho más viable. Entonces, por eso, eso estamos pro, pro, proponiendo esta nueva forma de pensar ya, ahora, antes que suceda esto. Queremos llegar a la mayor gente posible. Queremos educar lo más rápido posible porque ya no hay mucho tiempo. Entonces, cuando todo colapse, presenta a la gente y que la gente lo sepa. Diga, podemos hacer un mejor sistema, podemos construir otra civilización con la tecnología. Quería, quería conversar eh, haciendo una analogía a lo que tú me decías sobre la, sobre la política. Y quería hacer esta analogía. Eh, mira, eh, ¿cómo, ¿cómo se construye un puente? ¿Cómo se construye un... Rascacielos. ¿Cómo se construye tu laptop? ¿Te imaginas que construyeran de una forma política eso, una laptop, un puente, que un político dijera, no, esto es así, otro político, no, esto es así, el puente se cae mañana, o tal vez nunca se logra parar, uh -huh. pero no, ¿qué es? Es la técnica, tecnología, ingenieros, ciencia, que trabajan para hacer eso, entonces, eso abogamos. El método científico a la sociedad, una manera inteligente de, de repartir, de utilizar los recursos que tenemos, reciclando, eh, siendo más eficientes. que no exista la, la obsolescencia planificada. Por Dios, compramos ahora un teléfono y ¿cuánto dura? Tres meses. Se daña. Cuatro meses. Tu laptop, ¿qué dura? Un año, dos años. De ahí debes comprar otra vez porque vivimos en este consumo cíclico que para la economía actual es... Necesario. Oye, uh -huh. pero entonces voy tratando de entender que el fin último es ir sembrando en la conciencia, sí. porque definitivamente lo que son las propuestas, lo que es ya un sistema más estructurado que se propone para reemplazar el existente, es cuestión del de futuro. Ahorita es conciencia básicamente, sí. sembrando. Tenemos un, un, un mensaje en el Facebook, yeah. es necesario tener gente que se levante y grite con su voz, pero... La herramienta más fuerte del poder o del sistema es la posibilidad de, creer, de crear su propia oposición. Eso le da un valor democrático y pluralista, aunque suene increíble. Los grupos de activistas se convierten en actores que promocionan las herramientas de defensa de las transnacionales. Es decir, si una empresa maderera es enfrentada por un grupo de activistas, la maderera utiliza ese boom mediático para mostrar su responsabilidad social, su apoyo social. Y eso juega en el imaginario social. Yo sé de gente que ve la publicidad de responsabilidad social de una empresa de gaseosas que conocemos y se siente afín a su trabajo. Sí. Esto empeora si los activistas se presentan como no políticos. Eso es ignorar el papel del ciudadano y peor aún, desconocer las dinámicas del poder que quieren enfrentar. Y bueno, estos grupos muchas veces funcionan con los mismos dineros de quienes combaten, ya sea de manera directa o sin, o sin descaro, ...o recibiendo reportes anónimos. Recuerden que el sistema nada le cae peor mejor que una oposición sin fundamento político. Una base política real propone un nuevo sistema, no la reformulación del mismo que ya tenemos. Y fuera de eso, escribe más adelantito, qué mirada más reducida de la política, qué pena escuchar ese tipo de activismo. Definitivamente la pelea sigue siendo sobre el término de la política. Hay, naturalmente, ustedes saben al interno del este que hay gente que tiene algunas diferencias con ustedes. Básicamente, eh, ¿cómo manejan eso ustedes y qué diferencias son las que les critican. Yo creo que la pregunta es normal, es totalmente normal porque... Uh -huh. El estado del conocimiento actual de la mayoría de la persona es muy pobre, uh -huh. muy pobre. Entonces siempre ven todo político, no puede ir más allá, no no puede, no ven más allá. Sí, yo, yo soy de esas. O entonces, sea, para mí toda decisión que uno toma a nivel país, incluso a nivel de ciudadano, es una decisión política. Es que prácticamente desde el inicio de la civilización hemos vivido con esto, entonces es muy difícil cambiar. Siempre pensamos que la política es la única forma. Tal vez la política fue una gran idea en el pasado, ya no, ya no. Eh, ojalá que, que, que, le, que le pueda responder la, la pregunta a, esta, a este señor, eh, a esta persona. Es una gran pregunta. Eh, yo creo que se basa por el eh, prácticamente por el sistema monetario que vivimos ahora a través de la escasez. O sea, todos queremos ganar, todos queremos eh, ganar al otro, competir. Entonces siempre la gente piensa no oh, deben ser eh, afines a transnacionales. Yo, yo he visto como Coca-Cola a través de sus buenas intenciones quiere sacar activistas. Eso es oh, falso. falso. A las empresas lo, lo único que les, eh, les interesa son las ganancias. Pueden ser hipócritas. Y activismo desde el activismo, así no ganen más dinero, por lo menos si reducen lo que son los impuestos. Claro, eso se están es, ganando. Por eso finalmente. Necesitan generan, aprobación. Crean fundaciones. Ah, ¿sí? para poder Entonces, reducir, para, para terminar, yo, yo quisiera decirle a esta persona que nosotros no recibimos apoyo de nadie financiero proclamamos el, el fin del sistema monetario el dinero, el, el dinero es la principal causa de todos nuestros problemas hay una restricción a través del dinero eh, hay una escasez que es eh, artificial se podría decir porque ahora tenemos la capacidad de, de, de producción, miren cómo está su, el, el, el supermax y está lleno de cosas, eh, vayan a, a los centros ferreteros, hay tantas cosas porque la producción, la tecnología está a un nivel, ahora Nunca antes visto, pero todo esto está oculto a la mayoría de las personas. Entonces nosotros abogamos por el fin del dinero, por el fin de la competencia. Entonces, ¿cómo vamos a ganar algo a través de financiación? Si a nosotros si estamos en contra de eso, queremos que se acabe el dinero. Y también quisiera eh, decir a la mayoría de la gente que se cuestione. Si es que no me creen, si no, me llegan, si no les llegan estos días, está bien, yo, yo acepto. Si piensan que somos tipos locos que no tenemos nada mejor que hacer. Está bien, está bien, pero por lo menos critiquen. ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo se produce el dinero? ¿Por qué hay tanta escasez? ¿Por qué vivimos en este sistema? Critiquen, critiquen eso. ¿De dónde viene el dinero? ¿Quién imprime el dinero? Bueno Rafael, pues entonces nos vamos al corte, son las 12 en punto del mediodía y después del corte justamente hablamos de los contactos que cada persona puede hacer con el grupo sidegeist porque seguramente entre los oyentes hay muchas personas que quieren saber más y muchas personas que quieren leer más sobre este, este movimiento.